Ella se llama Pepita. Fue encontrada en la calle en una situación crítica. Estaba desnutrida, con un grave problema de piel, muy asustada y nerviosa. Una señora la recogió y la llevó al refugio. Desde entonces, ha empezado a recuperarse. Creemos que tiene aproximadamente 7 u 8 meses. Ya está esterilizada, su problema de piel se ha mejorado considerablemente y, en cuanto a su actitud, es muy cariñosa con los humanos. ¿Ya está lista? Para que le des mucho amor. Tintín fue encontrado en la Candelaria, frente al Museo de Arte del Banco de la República. Estaba muy nervioso y asustado. Cuando llegó a su primer hogar de paso, se hizo muy amigo de Vegan. Vegan es una perrita que felizmente fue adoptada hace poco. Cuando Vegan se fue, Tintín quedó muy triste y solito, por eso busca un hogar que lo adopte pronto. Tintín tiene mucha fuerza y mucha energía, porque más, así que necesita una familia muy activa. Naranja vivía con una señora, la señora tuvo que mudarse y el nuevo lugar al que iba no permitía el ingreso de animales, así que la señora de forma muy facilista decidió abandonarla en la calle. Naranja tiene aproximadamente 10 meses, es muy saludable, está esterilizada y es amistosa con otros animales y con los humanos. Ya está lista para que le des un espacio en tu hogar. El esbalto. Es un machito que fue llevado a una jornada de esterilización en palo quemado y fue abandonado con serias lesiones de piel. Aún se está recuperando. Tiene aproximadamente 10 meses, es muy amable y sociable con humanos y animales. Está esperando que le des una oportunidad. Esta hermosura se llama Fiona. Fiona fue dejada en un refugio por un habitante de calle. Tiene un año y medio, es muy consentida, aunque es un poco territorial. Está esterilizada, vacunada, desparasitada y lista para compartir contigo todo su amor. Él se llama Bruno. Tiene aproximadamente dos años. Llegó al refugio con mordeduras de otros perros, flaco y muy asustado. Con el pasar de los días, ha mejorado considerablemente. Y está esperando una familia muy amorosa que lo adopte para poder dejar atrás su triste pasado. Estamos con Jazmín. Jazmín es una perra de raza Pitbull, tiene aproximadamente un año. La usaron para reproducirla, vender sus crías y después de eso la abandonaron en la calle. Jazmín ya está esterilizada, es tranquila, amorosa y consentida. Se lleva bien con perros y con humanos. Está lista para que un hogar responsable le dé una segunda oportunidad. La señora tuvo que mudarse y el nuevo lugar al que iba no permitía el ingreso de animales.